Claro, me hablabas de... Dices que... los Estamos, estamos, estamos metidos en una película, ¿no? Me decías algo así, ¿no? Estamos. Está, está mucha gente metida en la película del otro lado del murito, que es una película que lo vemos, ¿no? Han montado en coche están metidos en cubos de piedra, están mirando pantallas de ordenadores y móviles... Y entonces bueno, están en una película, están están trabajando, ganando dinero, comprando cosas, están en un juego, están en un juego que es el sistema de mercado, ¿no? Ese capitalismo, sistema de mercado, como le quieras llamar. Eh, bien, estamos, pero pero claro, pero yo no estoy. Yo no estoy. Yo cuando dices estamos no me metas ahí porque yo no estoy. Yo estoy casi lo más la mayor parte del tiempo que pueda, que puedo. En la playa. Entonces, al estar en la playa, estás en un estado diferente. De hecho, el 1 de enero del, del 2020, el 1 del 1 del 2020, 01012020, fundamos un estado. Esta playa, hasta donde alcanzan tus ojos, es un estado. Es un estado diferente. Es un estado, es el estado diferente de la playa. Porque, efectivamente, en cuanto entras en la playa, en poco tiempo estás en un estado diferente al estado en el que estabas, al otro lado del bolito blanco. Sí, estás más relajado. Cuanto más tiempo estás aquí, más te vas relajando. Es un estado más relajado. En este estado los niveles de libertad son más amplios. ...yo estaba bailando en pelotas hace un momento... ...aquí en medio de la playa... ...esto en el centro de la ciudad... ...no sé todavía si se puede hacer... ...un día voy a probar... ...pero todavía no me atrevo... ...porque no se juega eso... ...en el otro estado... ...en el estado de España... ...el estado diferente de la playa... ...mira, bueno... ¿eh? Es, ...es habitual, por ejemplo... ...que la gente... ...se tumbe... ...en el suelo... ...esto en el estado de España... ...en los estados occidentales... ...no, no está bien visto... ...y... ...aquí... ¿Funciona el sistema de mercado? Aquí se pueden comprar y vender personas y cosas con dinero. En el estado de la playa. ¿Tú qué crees? Que no sabía. ¿Que no sabía Ah, no, no, no. No se puede. No se hace. No se hace. Aquí no, se... Aquí no está trabajando nadie. Nadie trabaja. Nadie paga impuestos. Aquí hacienda no es nadie. Aquí no hay policía. Aquí no hay políticos, aquí no está trabajando nadie, está todo el mundo de relax aquí jugando a lo que quiera jugar. Yo ahora estoy jugando a bastante pura historia. Entonces, eh, aquí si quieres comprar algo, ya no puedes, ha ido el camello. Por lo tanto, la única opción de compra que podrías hacer aquí, lo único, la única representación humana. El sistema de mercado es un camino de algo no, no de hachís, pero, pero no, está, no está todo el rato. Por lo tanto, ahora mismo, esto está fuera del sistema de mercado. Esto no es, no es un estado globalizado, es un estado planetario. Porque no es un estado independiente, es un estado dependiente de todo el planeta. Depende de todo el planeta, si dependes de todo el planeta, no dependes de España en exclusiva. Depende de todo el planeta. Tú vienes de Argentina, has traído un bombo, has, has traído un, un, un bien y un posible servicio que es percusión y has venido de Argentina y, y lo estás ofreciendo gratuitamente a quien quieras, cuando quieras, como quieras. Aquí no funciona el sistema de mercado, que no se compran ni se venden personas y cosas con dinero. Aquí funciona el sistema invitacionista. Más allá del trueque, está el invitacionismo. Yo te invito, si me da la gana, a lo que yo quiera invitarte, y invitas a quien quieras invitar si te da la gana. No conlleva deuda. Si yo te invito, no me tienes que devolver la invitación, porque es una invitación. Y, eh, y, no, y no está nadie obligado a invitar a nadie. Es libre. Entonces aquí funciona el invitacionismo, en el estado diferente de la playa funciona el sistema invitacionista, también conocido como sistema de regalé. No está el sistema de mercado, está el sistema de regaleo. Que curiosamente parece una novedad, pero en realidad el sistema de regaleo y el invitacionismo es el sistema del de planeta Tierra durante millones de años respecto a todas sus criaturas que la habitan. El planeta Tierra invita a manzanas en un manzano, invita, invita al agua en un el, el planeta Tierra, estamos grabando un vídeo ahora, por favor. Eh, el planeta Tierra te invita a todos los bienes y servicios. La naturaleza, de forma natural, invita a todos los habitantes, y animales y personas a los bienes y servicios de la naturaleza. Es el procedimiento natural que ha sido distorsionado al a otro momento, largo, momento, por el, <risa> largo, el sistema de mercado. Ahora parece que todos los bienes y servicios tienen que adquirirlos trabajando dinero y comprando cosas pero eso es una alternativa muy reciente, históricamente y que no es sostenible no es sostenible entonces aquí tenemos nuestra propia moneda y ya con esto vamos terminando eh, esto, esto, esto esto es una piedra ahí tienes eso esto es una piedra de la playa esta piedra de la playa, de la playa Está muy tranquilo, las piedras en la piedra, general están muy tranquilas. Los árboles están tranquilos, pero las piedras más. Tengo un amigo que dice más tranquilo que una piedra. ¿Tú conoces a alguien más tranquilo que una piedra? No hay. Esta piedra tiene más tranquilidad, tiene más paz que ningún humano. Y tú vienes a la playa a cargarte las pilas, pues esta, playa, esta piedra lleva cargándose las pilas años, décadas, cientos, a lo mejor millones de años esta no, vayan, piedra muy vaya, no cargada tiene mucha pues, paz por lo tanto esta piedra es feliz se llama feliz La piedra feliz no piedra feliz esta piedra no sirve ¿sí? para comprar y vender cosas no sé, no lo he intentado pero vamos no creo que huele pero sirve pero sí, sí, para Entrar en contacto con paz y energía. De alguna manera todo se pega y esto te da paz y energía y establecido el, el sistema de mercado establecido el ritual de trabajar, ganar dinero y comprar cosas, se pueden establecer otros rituales. Como por ejemplo el de que esta piedra da suerte y sirve para felicitar, se llama Felicity, también conocido como felicito sirve para felicitar o agradecer un momento felicito, un, momento, feliz, feliz, un rico, momento felicito. Que tú me hayas aguantado hay el rollo he dado tanta atención tiempo, durante 30 minutos, para mí ha nada, sido como un como momento como felicito. Lo que le he pasado lo muy lo bien contando lo que quería lo contar, sin que ninguna interrupción. Entonces, te doy este felicito. ¿Y este felicito? Y tú me das otro a mí, perfecto. Pero, ¿realmente ha sido un momento felicito para ti? ¿Sí? Vale. Y ahora, yo le pongo el crédito, yo creo que... Esta piedra te va a dar suerte, te va a traer otros momentos sí es una creencia, como la creencia del otro lado del bonito blanco que por papeles te pueden dar tomates o bienes y servicios, que es una creencia el valor del dinero es tributario funciona por fe, porque te lo crees si te vas a una tribu de áfrica que no hayan visto los euros o los dólares, no te van a dar nada por un puto papel de o sea, papeles, es una creencia bien, pues esta creencia es que estas, los litros dan suerte, atraen momentos felices y yo le pongo el crédito a eso, yo cada vez creyendo más como los... y si sí, sí, sí, sí, te lo quedas, te da suerte pero si pero se, pero se lo das al la... cómo era Agradeciendo un momento feliz, cuando ya, haya, ya, sí, haya ya el mundo, se haya producido, se habrá demostrado la que efectivamente te atraerá un momento la feliz, la Por lo tanto, esa piedra tendrá más crédito. mi crédito, la que la yo la me lo creía, y el tuyo, que también te lo has creído porque la has rulado. Cuanto más rule, más crédito tendrá y más suerte dará Así funciona el felicitismo, cuyo objetivo es momentos felices, no... Dinero. El, el capitalismo mayor. establece como importancia importante. capital al capital. El felicitismo establece que lo importante son los momentos felices directamente. Gracias por tu felicito. Y, y este me lo voy a llevar. Llévate ese y lo robamos por ahí. El felicitismo, una alternativa por fin al sistema capitalista. ¡Que sea Muchas gracias, muy buena. Ah, sí. Se puede triunfar. Son las leyes de la naturaleza. Tienen que imponerse tarde o temprano.